Amigos, retornamos nuevamente por aquí en este su espacio Teledebate, un espacio que ha sido la obra, la visión, esa propuesta que Don Mario Rivadulla siempre trató de llevar a toda su audiencia, especialmente una producción apegada a la ética y lo que es la verdad. Don Mario Rivadulla, como ustedes han estado viendo desde días atrás, hemos estado pasando parte de lo que han sido sus aportes dentro del periodismo. Vieron cómo Don Mario Tuvo una gran participación en los temas de la ley de seguridad social, pero también pudimos presentarle a ustedes la incidencia que tuvo don Mario Rivadulla en los temas agropecuarios y demás. Otro tema muy interesante, don Mario Rivadulla, era todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Todos esos factores, la incidencia que tuvieron en su momento casos tan importantes como el vertedero de Duquesa, entre otros. Esos casos siempre los trataba de mano de un especialista, un experto, una persona que siempre me hizo saber a mí de la amistad y la unión que él tenía con lo que era el ingeniero Osiris de León. Hoy contamos con la visita del ingeniero para conversar y conocer un poco más de esa relación de amistad y de colaboración que llevaba a cabo don Mario Rivadulla en estos temas medioambientales. Ingeniero, bienvenido por aquí. Saludos, saludos Robert, saludos a todo el pueblo dominicano, contento de estar conversando contigo. Aquí en esta secuencia que tú estás llevando con toda aquella gente que en un momento determinado era convocada aquí a este programa especial por don Mario Rivadulla para tocar temas que eran de interés de toda la sociedad dominicana. Y tal y como tú acabas de introducir en este momento, a mí me tocó muchas veces la oportunidad y el privilegio, sí de venir a conversar con Don Mario Rivadulla sobre los temas ambientales. Cada vez que Don Mario veía que había un incendio en el vertedero de Duquesa y que la humareda molestaba a toda la gente de Santo Domingo Norte, toda la gente del bloque central, y a veces que llegaba hasta la zona del malecón sí. o a la zona oriental, de inmediato Don Mario me convocaba y me decía, Osir, oh, este problema tenemos que abordarlo y esto hay que resolverlo. Y la identidad de Don Mario con el tema ambiental, Robert, era tan firme que tú te ibas del programa y él seguía asumiendo ese tema ambiental. Ese día, al día siguiente, te escribía un editorial o te escribía un tiro o sí. te escribía eh, una cápsula. El asunto sí. es que a veces, tres, cuatro días después, te llegaba por correo a tu oficina un sobre que decía para fulano de tal de parte de Mario Ribadulla, y ahí estaba un texto de dos páginas sí. que él había redactado con mucha exquisitez periodística, abordando con profundidad ese tema que había tratado contigo frente a las cámaras de televisión para compartir con la población una inquietud que él tenía, sí. que la inmensa mayoría de ciudadanos tenían y que sabían que tú compartías con él. Así que para mí siempre fue un honor, siempre fue un orgullo, Siempre fue un placer hablar con don Mario Rivadulla sí. sobre esos temas porque él los asumía de forma íntegra, de forma preocupada, sí. de forma transversal a la sociedad para involucrar a todos en un tema de tipo ambiental, pero que terminaba siendo de interés general. Quiere decir que, tal y como tú acabas de decir, Mario Rivadulla era quizás el periodista más preocupado por los temas ambientales y no lo hacía durante la media hora de una entrevista, sino que ese tema lo asumía por una semana, por dos semanas, por tres semanas, todo el tiempo que él entendía que era necesario asumir ese tema hasta que las autoridades y la sociedad tomaran conocimiento de esa realidad. Ingeniero, usted ha tocado un tema. Que como bien usted lo ha dicho, la preocupación de don Mario Rivadulla con este caso muy puntual de Duquesa, para recordar uno de los más recientes, otros temas también que sé que tocaba usted con él, lo que tiene que ver con explotación minera, esos temas de la barri, la misma zona de Loma Miranda y demás. ¿Recuerda usted alguna de esas participaciones en cuanto a esos temas también, ingeniero? Sí, mira, con mucha frecuencia, don Mario, cuando veía los temas del vínculo entre la minería, el medio ambiente y la comunidad, sí. nos convocaba para hablar, para analizar con amplitud. Porque Don Mario, pues, al venir de Cuba, sí. que es un país que ha tenido mucha actividad minera, pero mucho respeto al medio ambiente, veía que había que buscar un vínculo de interconexión entre la minería, el medio ambiente y la comunidad. Sí. Porque las tres deben ser parte integral de un modelo. Y... y el eslabón entre esto es la visión que tiene la empresa minera de lo que es el entorno ambiental y la visión que tiene la comunidad de lo que es su relación con la operación minera y con la, todo ese entorno, flora, fauna, suelos, agua, aire. Por eso siempre que había algún tipo de problema en los entornos sí. de Barrick, pues don Mario me convocaba porque a veces en Zambrana, a veces en Los Cacaos, a veces en Cotuí, a veces en Maimón, pues la gente reclamaba algo y él quería buscar como periodista cuál era la verdad de eso que se estaba planteando. Pero él quería siempre escuchar, además de la comunidad, la voz de un especialista, de alguien que entendiera el tema y que pudiera darle una radiografía realista del tema. Porque tú sabes, eh, Robert, que muchas veces en los medios de comunicación se cuelan sí. muchas informaciones que no se corresponden con la realidad o diagnósticos que no van con la realidad o análisis, enfoques, planteamientos que no van con la realidad. Y es ahí donde tú tienes que convocar al experto que tú sabes que tiene un compromiso con la ciencia y con la verdad, sí. para que te diga cuál es la realidad, para tú compartirla con la comunidad. Y eso lo hacía permanentemente Don Mario Rivadulla, cada vez que veía un tema que tenía que ver con la explotación de níquel en Bonao sí. o con la explotación de oro y plata en Pueblo Viejo. Como también otras explotaciones no metálicas, sí, sí. que aquí hay muchas explotaciones no metálicas, piedra caliza, arcillas industriales, yeso, sal, mármol, etc. Entonces, todo eso era parte del enfoque que de manera permanente Don Mario Ribadú ya tenía por entender que, si bien es cierto que ambas actividades, la minería y la protección ambiental, pueden coexistir, hay que hacerlas coexistir, porque cualquier desenfoque de uno u otro lado, desde la minería hacia el ambiente o desde el ambiente hacia la minería, puede crear un ruido que a lo mejor es contraproducente en un momento determinado porque se puede dar a, en, a entender que es lo que no es. Por eso, sí. don Mario tenía una peculiaridad, una particularidad, una propiedad muy especial, y era que a veces, fuera de cámara, él te preguntaba, explícame una cosa, ¿Cuál es la verdad de esto? Sí. Porque yo he oído tal versión, he oído tal versión y he oído tal versión. Y he encontrado cosas, te lo decía, así, con ese tono afable que le caracterizaba a él. He escuchado cosas como que no me cuadran mucho. Sí. Entonces decía, mire, don Mario, la realidad en esta, en este ángulo es esta. Y en esta es esto. Y en dice, este, ah, yo me imaginaba que por ahí debían dar la cosa. Entonces, eso ayudaba a que tú como entrevistado de don Mario que hacía el papel del entrevistador hicieran una sintonía tan especial que la entrevista era todo armonía todo armonía porque primero él creaba el ambiente fuera de cámara buscando la verdad pero te hacía sentir a ti que lo que él estaba buscando era esa verdad sí. y que el objetivo del programa era plantear una verdad de caras a esa sociedad sí. Hay un tema también que sé que don Mario hizo mucho énfasis, lo que tiene que ver con la extracción de nuestros ríos y playas, casos de lo que tiene que ver con arena, grava y todo eso, que sabemos que esto impacta en nuestro medio ambiente y también le hace daño a nuestros ríos y a nuestras diferentes cuencas. ¿En ese orden recuerda usted uno de esos temas así, Osiris? Mira, hubo varios temas sobre eso. El tema de la extracción de agregado en el río Jaina, en el río Nigua, en el río Llobaso en el río Nisao, que han sido los ríos más impactados en los últimos 50 años. Tanto así que eso obligó a Joaquín Balaguer en el año 1971 a promulgar la ley 123 que prohíbe las extracciones de agregados de los ríos Nigua, Nizao y Yubazo por métodos manuales mecánicos o de cualquier otra índole, hasta que una comisión integrada por Obras Públicas, Dirección de Minería, Ministerio de Turismo, el INDRI, pudieran analizar la pertinencia o no de cualquier solicitud que le hiciera una entidad pública o privada al Estado Dominicano para extraer gravas y arenas para el sector construcción. Eso marcó un antes y un después, porque antes de esa ley cualquier persona iba con un camión y tres trabajadores con tres palas, comenzaban a sacar material, llenaban el volteo y se iban, pero había una fila de 20, 30, 40 caminos ahí, y de esa manera se fueron destruyendo los cauces de los ríos, y cuando venía una tormenta, un huracán, una vaguada, una onda tropical, y llovía de manera torrencial, pues crecía el caudal de ese río, el río se salía de curso, te dañaba las viviendas de la comunidad, te dañaba las calles, las aceras, los contenes, los aproches de los puentes, se interrumpía la comunicación y se volvía un caos. Entonces Balaguer entendió, como hombre de Estado, que miraba hacia el futuro, que aquello había que regularizarlo. Y ese tema lo abordamos muchas veces aquí, don Mario Rivadulla y yo. Y don Mario siempre le dio el crédito a Balaguer de que Balaguer tenía la visión proteccionista en materia de medio ambiente. Que Balaguer era un hombre que cuidaba los ríos, pero también cuidaba las cuencas hidrográficas. Esa cuenca donde toda la lluvia que cae en un momento determinado escurre hacia el curso de ese río que tenía que ser protegida con un programa de reforestación para evitar la erosión de esos suelos, porque la erosión de esos suelos entonces llegaba al cauce del río y te estaba sedimentando el río. Entonces, Don Mario siempre le daba seguimiento a eso y lo veía con ese enfoque que tenía Balaguer en los años 70, de cómo había que intervenir una cuenca hidrográfica de forma tal de que si se iba a sacar grava y arena, se hiciera de la terraza fluvial por donde el río había transitado miles de años atrás, pero no del cauce actual para no impactar negativamente ese cauce actual. Quiere decir que don Mario Rivadulla, ahí tiene unos créditos ganados, en el entendido de que siempre asumió el tema, difundió el tema, pero siempre buscando la verdad sobre el tema para compartirla con la comunidad. Ingeniero, uno pasando balance a toda esa explicación que usted nos está dando, todo este sacrificio, ese esfuerzo que hacía usted y don Mario Rivadulla en estos temas medioambientales, ¿entiende usted que ha tenido resultados o que la población o las autoridades han asumido ese compromiso que ustedes han estado externando en programas anteriores, ingeniero? Definitivamente que sí. 30, 40 años atrás cualquier persona llegaba a cualquier río con un camión, con unas palas, sacaba material y a la comunidad no le preocupaba, sí. a nadie le molestaba. Sin embargo hoy día no, hoy día desde que alguien se acerca de día o de noche a depredar un río, inmediatamente la comunidad alerta a las autoridades, sí. alerta a los medios de comunicación. Yo creo que ahí hay que reconocerle crédito a don Mario Rivadulla que por décadas mantuvo una orientación permanente a la población a través de sus programas de televisión y a través de intervenciones en radio para educar a la población sobre este tema. Lo que la gente sabe hoy no lo sabía 20, 30, 40, 50 años atrás y todo eso ha sido parte de una difusión permanente en los medios de comunicación donde don Mario Rivadulla siempre fue protagonista. Quiere decir que si dentro del de esquema de protección ambiental de cuencas hidrográficas que vemos hoy día vía el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hemos ganado bastante parte de ese crédito. Hay que reconocérselo a don Mario Rivadulla porque siempre entendió que este medio de comunicación estaba al servicio de la población, pero que si había algo de interés y de valor para la población era la protección del medio ambiente, y por eso siempre buscaba la oportunidad de abordar el tema ambiental de forma transversal, buscando siempre cuál es la realidad que hay en determinado problema ambiental, en determinada demarcación, fuese en el este, fuese en el sur, fuese en el norte, fuese en el Cibao, donde fuera, para que la gente tomara conocimiento, e, eh, inclusive, Después que tocía la exposición, a veces le decía a la población, ustedes escucharon cuál es la realidad de lo que está pasando ahí. Por tanto, ustedes son los llamados a cuidar esos recursos naturales que están ahí en el entorno de ustedes. Y eso surtía efecto porque creaba un vínculo de identidad entre él como comunicador y la población. Y la población aceptaba esa convocatoria y la asumía y la practicaba en el entendido de que sí, ese recurso natural es de la comunidad y la comunidad tiene que ser fiel guardián de ese interés público que está expresado ahí en ese recurso natural. Excelente. Ingeniero, pido su anuencia para hacer una pequeña pausa, porque pasar balance, como usted ha dicho, lo que fue la incidencia de don Mario Rivadulla desde este espacio Teledebate de mano de usted en estos temas medioambientales ha sido un gran aporte. Retornamos en un minuto. Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Como ya ustedes han escuchado, el ingeniero Ciris de León ha hecho un balance de lo que fue la participación él conjuntamente con Don Mario Rivadulla en este espacio teledebate mediante esa entrega y esa vocación por el medio ambiente. Ingeniero, continuando con esta obra, con este legado de Don Mario Rivadulla, queremos aprovechar su presencia en estos momentos porque hemos visto como al inicio de este año 2022, fuertes lluvias en la zona de Montecristi, vemos ahora a nivel internacional lo que, está, lo que está pasando en Brasil y en otros lugares del mundo, ingeniero, a nivel geográfico, medioambiental, ¿qué está pasando, ingeniero? Mira, Robert, estamos en una etapa del fenómeno de la niña. Uh -huh. El fenómeno de la niña se caracteriza por resequedad en el Pacífico y humedad en el Atlántico. Y nosotros pertenecemos a la cuenca del Atlántico, sí. al igual que Brasil, Brasil pertenece a la cuenca del Atlántico, igual que Venezuela, igual que Guyana. Quiere decir que este fenómeno de la niña, que se está estimando que podría extenderse hasta finales de julio o agosto sí. de este año 2022, te va a estar produciendo con más frecuencia fenómenos como el que viste hace dos semanas en Montecristi, sí. en Vázquez en Santiago, en Puerto Plata, en Río San Juan, en Nagua y en Samaná. Recuerda que hace dos semanas, en Monte Cristi, que es una zona seca, sí. una zona semidesértica, donde en promedio te caen 300 milímetros de lluvia al año por cada metro cuadrado, pues en apenas un domingo te cayeron 155 milímetros de lluvia. Eso implica que ese día domingo en Montecristi te cayó la lluvia que te debe caer en seis meses en Montecristi. Es sí. decir, es como que tú hubieras recogido toda la lluvia de seis meses y la soltaras en un solo día. Por eso esa zona de Montecristi, Manzanillo, Dajabón se inundó. El Pino y Loma de Cabrera también. Y Villabasque, donde tú tienes la represita comunitaria, agrícola, y ganadera de El charcaso se llenó y se desbordó. Y aquello inundó los barrios. Y hubo que salir a recoger la gente, evacuarla y llevarla a lugares seguros, más altos. Situación similar te pasó en las áreas bajas de Santiago de los Caballeros, que es la segunda ciudad importante del país. Había inundaciones extraordinarias en Santiago. En el Bajo Yuna había inundaciones. Y ese mismo proceso que viste aquí y que no estaba en los pronósticos, porque fue simplemente la cola de una tormenta que había estado pasando por la costa esta de Estados Unidos, toda la zona de Washington, New York, Boston, y se extendió un poquito hacia las Carolinas, pues al entrar al Atlántico generó toda una cola longitudinal y esa cola cubrió todo toda la costa norte de la isla española, Eso incluyó la parte norte de Haití, la zona de Moles San Nicolás, por De Peix, Cabo Haitiano, y desde ahí siguió a Montecristi, Manzanillo y Dajabón, y desde ahí siguió a Luperón y a Puerto Plata, y desde ahí a Sosúa y Cabarete, y desde ahí a Gaspar Hernández y Río San Juan, y desde ahí a Cabrera, Nagua, Las Terrenas, desde ahí a Sánchez y Samaná, y tuviste cómo se inundó Samaná. Sí. Samaná Parecía un mar de agua sucia, sí. es agua marrón, inundando todo el casco urbano de Samaná. Y esa misma situación la estás viendo en el momento actual en Brasil. Sí. Pero la viste en Colombia sí. esta semana. Quiere decir que tú estás viendo que en el Caribe y en Sudamérica tú estás teniendo fenómenos meteorológicos anormales que te están descargando más lluvia de lo normal, eh, porque en los países de mayor pluviometría en Sudamérica, te llueve más o menos como te llueve aquí, salvo la selva amazónica, mm. la zona de Manaus, eh, la zona del Pantanal, donde te llueve mucho más que aquí. Pero aquí en República Dominicana, en la zona de Bonao y Pico Duarte, que es donde más te llueve, te caen entre 3.000 y 3.500 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Eh, no considerando Costa Rica, donde te llueve más, porque en Costa Rica te caen hasta... 10 eh, mil milímetros de lluvia por cada metro cuadrado en una época de mucha lluvia pero en el caso que tú estás viendo en Brasil y que son inundaciones que generan víctimas inclusive algunas de las inundaciones nuestras generaron víctimas sí. las inundaciones de Haití generaron víctimas y cuando hablo de víctimas estoy hablando de muertes sí. o sea generaron muertes de personas que no estaban preparadas para eso como también te ocurrió en Nueva York unos meses atrás hubo una lluvia torrencial que te inundó muchos sótanos, o como ellos le llaman, basement, sí. y la gente estaba tranquila durmiendo en el basement y de repente quedaron ahogados. Eso se te va a mantener mientras tú tengas el fenómeno de la niña, porque ese fenómeno de la niña implica mucho vapor de agua concentrado en la cuenca del Atlántico y eso está acelerado por el tema del calentamiento global. Toda esa radiación solar que te actúa directamente sobre la superficie del mar te incrementa los niveles de evaporación y ese vapor de agua se va concentrando y condensando en los niveles altos de la troposfera y desde ahí comienza a llover de manera torrencial. Mientras del otro lado, en el Pacífico, tú tienes resequedad total, tienes incendios, tienes una sequía absoluta. Entonces, eso implica que cada día tú y yo y la gente que nos ve Sumado a las autoridades tenemos que darle más seguimiento a las condiciones meteorológicas porque ahora los ciclos no son tan normales como eran antes. Ahora son más erráticos, ahora te hacen picos. Eso que tuviste en Montecristi, Manzanillo y Dajamón fue un pico como lo tuviste en Puerto Plata en noviembre del 2016 donde en un mes te llovió en Puerto Plata lo que debe lloverte en el año entero. En un mes. Noviembre, y se te inundó. como se te inundó ahora? El río San Marcos estaba desbordado ahora en Puerto Plata. Sí, sí. Y tú no podías cruzar por la autopista del lado oeste de Puerto Plata porque el San Marcos cuando se desborda cruza por encima de la autopista o carretera, como le llaman ellos. Sí. Esto nos el... convoca a darle seguimiento al tema del cambio climático desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Robert, que tú escuchas mucha discusión entre demócratas y republicanos, sí. demócratas que te hablan sobre el cambio climático y republicanos que te niegan el cambio climático, al final del día el cambio climático es una realidad, porque no es un tema entre republicanos y demócratas en Estados Unidos, sino que es un tema que tiene que ver con la cantidad de radiación solar que llega cada día sobre la superficie de la Tierra cómo se bloquea la salida de esa radiación solar y al bloquearse, parte de la radiación se concentra en el planeta y se te va calentando como la casa de campaña que tú llevabas a la playa en Semana Santa cuando tú eras muchacho, cuando tú eras boy scout. Entonces, tú afuera estabas en un ambiente confortable, pero cuando tú entrabas a la casa de campaña, estaba como un horno. Así se nos está poniendo el planeta. Y eso hace que entonces los ciclos de el niño y la niña que tiene que ver con el calentamiento de la superficie del mar en la parte del Pacífico Oriental, que es el Pacífico, que está justo en el borde de la costa oeste de Estados Unidos y de América, ahí eso influye de manera significativa en el régimen pluviométrico de todo el continente americano. Entonces, siempre que tú tengas el fenómeno del niño tú vas a tener sequía aquí en el Atlántico y lluvias abundantes allá en el Pacífico. Pero cuando se invierte, como está invertido ahora, que estamos en la niña, entonces tú tienes sequías fuertes allá, sequías extremas y lluvias aquí. Y esas lluvias no tienen por qué ser regulares, que es lo peligroso. La lluvia regular tú la puedes controlar mejor. Ahora, la lluvia pico, de la que tú y yo no tenemos control, es la que en 24 horas o en 48 horas, o en 72 horas te puede descargar 400, 500, 800, 1000 milímetros y te genera una inundación donde todo se sale de control, que es lo que tú has visto esta semana sí. en Colombia y lo has visto en Brasil. Mi eh, ingeniero, quisiera que me agregue por favor ahí el tema de las fuertes nevadas que se han estado viendo en los Estados Unidos. El caso de Nueva York, este fin de semana hubo una gran nevada que personas no pudieron ni siquiera salir a la calle. ¿Es parte de esta incidencia de este fenómeno La Niña, ingeniero? Sí, es parte del tema climático que está acelerado por los altos niveles de dióxido de carbono que tenemos en los niveles altos de nuestra tropósfera. Y todo tiene que ver con el... Excesivo consumo de combustibles fósiles en la industria eléctrica, en el transporte y la industria en sentido general. Entonces el clima que normalmente responde a un patrón predeterminado donde tú tienes corrientes de viento. Fíjate tú que aquí en el Caribe donde está Puerto Rico, República Dominicana, los vientos vienen de este a oeste. Por eso el huracán que te anuncian a sí. ti aquí en el Caribe primero pasa por Puerto Rico y después viene para acá y después sigue para Haití, y después para Jamaica, y después para la Florida. Sin embargo, cuando llega a Estados Unidos, observa que siempre que entra al Golfo de México, da una vuelta sí. y se va hacia el noreste. ¿Por qué? Porque ahí hay una corriente de viento que viene desde allá. ¿Qué pasa con eso? Tú dices, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ah, sencillo. Mucha gente pregunta eso, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? En la medida en que el cambio climático ha ido actuando sobre nuestra región. Esa corriente en chorro, que en Estados Unidos le llaman el jet stream, sí. se ha ido desplazando más y más hacia el norte y hace que a veces recoja vientos fríos del Ártico, del polo norte, te los baja hacia zonas donde normalmente no bajan y ahí entonces esa carga de frío viene y te produce esos eventos anormales como esas nevadas extraordinarias por una corriente de aire frío que esa corriente de viento te la trajo. Es como que yo tenga aquí frente a mí un bloque de hielo sí. y le pongo detrás un abanico y el abanico comienza a lanzar aire. Cuando yo lo enciendo, tú comienzas a sentir frío allá porque como la termodinámica... Establece cómo fluye el calor, al yo golpear el bloque de hielo con una corriente de viento de ese abanico, va a llevar esa baja temperatura hacia donde tú estás y tú vas a comenzar a sentir el cambio de temperatura. Y aunque el espacio donde tú estás normalmente debe ser de una temperatura templada, tú comienzas a sentir una temperatura extrema hacia la baja. Eso te pasó en Estados Unidos, y por eso aunque alguna gente te dice, pero y si no estamos en el cambio climático ¿cómo es posible que en medio del cambio climático tengamos una nevada? sí, pero el cambio climático está redireccionando las corrientes de viento y ahora te llegan a zonas más distantes, corrientes de vientos que están pasando por zonas frías y te lo llevan a zonas más templadas y la temperatura está por debajo de lo normalmente templado en esas regiones. Y eso es lo que tú has visto en Estados Unidos. Muy bien. Maestro, se nos ha agotado el tiempo, pero yo no quiero dejar de aprovechar su presencia y voy a pedirle a producción un minuto más. Maestro, Sé que en su condición de ingeniero científico, conocedor de estos temas, pero también sé de su condición de político, importante dirigente del Partido Reformista, que ha tenido que ver con todo el proceso desde Joaquín Balaguer hasta estos tiempos del Partido Reformista. Maestro, brevemente, ¿cómo ve el político el panorama en estos momentos? Mira, el panorama político en la República Dominicana es sumamente interesante en el momento actual porque el gobierno anterior fue desplazado por el gobierno actual. Sí. Eh, mientras tanto hay un debate entre ambas fuerzas políticas y cuando hay esos debates entre dos fuerzas políticas importantes, una que está ejerciendo el gobierno y otra que fue desplazada al gobierno, sí. eso le da una gran oportunidad de levantarse a una tercera fuerza política que ve en ese escenario un planteamiento que no esté siendo hecho por ninguna de esas dos fuerzas que están compitiendo entre ellas. Por eso yo creo que el momento actual es ideal para que el Partido Reformista Social Cristiano comience a presentar su discurso, su mensaje, sí. sus ideas. Pero sobre todo, Robert, las obras de Balaguer. Balaguer fue el hombre que construyó ayer presas para que hoy tú tengas agua. Sí. Te repito. El hombre que ayer te construyó presas para que hoy tú tengas agua. Si tú tienes agua hoy y yo tengo agua hoy y los dominicanos tenemos agua hoy, solo debemos a ese hombre estadista, Joaquín Balaguer, que tuvo la visión de desafiar las adversidades en un momento donde la gente no conocía las presas ni creía en las presas, sino que por el contrario objetaba las presas y él entendió que este pueblo no se podía desarrollar sin agua porque el agua es el recurso natural vital para el desarrollo de la sociedad y que la mejor manera de garantizarle agua a las presentes y futuras generaciones es construir presas. Eso lo hizo Joaquín Balaguer y si el Partido Reformista Social Cristiano enarbola ese discurso y esa bandera, yo sé que una parte importante del pueblo dominicano va a mirar hacia el Partido Reformista Social Cristiano. Ingeniero, muchísimas gracias, como siempre, magistral, su participación aquí en este espacio teledebate. Como ya le decía a toda la audiencia, dándole continuidad a esta obra de don Mario Rivadulla en este espacio teledebate. Como bien explicaba el ingeniero, un ferviente defensor y aliado de lo que es el medio ambiente. Ingeniero, muchísimas gracias a usted por su tiempo. Gracias, Robert, y gracias a todo el pueblo dominicano. Un honor hacer este relato, este recuento, estas anécdotas de lo que fue... Cada programa que hicimos con don Mario Rivadulla, ese ícono del periodismo y de la protección del medio ambiente. Muchísimas gracias, ingeniero. Hacemos una pequeña pausa, retornamos de inmediato con todos ustedes.